Bienvenidas, bienvenidos a otro jueves saludable, a un nuevo jueves saludable. Y habíamos empezado con un mantra, un mantra personal para una nueva vida que nos lo regaló nuestra querida amiga, como todos nos hacemos, profundos amigos ¿eh? en este campo de amor, en este campo de conciencias autoconscientes, nuestra querida amiga de Uruguay, Moxita Y lo traemos porque hoy queremos dedicar nuestro Jueves saludable a, a la experiencia de la información. ¿La información? ¿Mm? Se vive cada instante. ¿eh? La información se vive cada instante y la práctica del chinen con para que sea muy, muy efectiva, ¿eh? la hemos de realizar en cada instante de nuestra vida. Recientemente estuve en Barcelona como organizadora junto con Teresa. De, el, de un encuentro con un profesor chino, Xianxie, que comenzó llamándose Sanar Ahora. Pero el primer día, el profesor Xianxie, lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Lo habíamos conversado previamente y éramos de mutuo acuerdo, pero llegó a la sala y, y, y necesitó hacer el cambio de nombre. Entonces, este jueves saludable también van en la misma frecuencia que el cambio que se hizo. ¿sí? Y pasó de ser sanar ahora a... a esa información que introdujo, ¿eh? cambiar de sanar a celebrar ¿eh? en el ahora, eh, también fue determinante y es determinante para el enfoque de nuestra vida y el enfoque de lo que es la salud. Entonces, desde esa vibración y esa experiencia que hemos tenido, compartirles que pues, es imprescindible que en cada instante en el cual nos aparece un dolor, ¿sí? nos aparece eh, el temor por un pronóstico, un diagnóstico, un pronóstico, nos aparece pues, la posibilidad de una recidiva, de una situación de salud. En cualquier momento del día ¿eh? pueden aparecer esas, esas experiencias de preocupación, ansiedad, temor. Y cuando miramos un poquito en el interior nos damos cuenta de que quizás mucha parte del día estamos enviándonos una información que no es la adecuada para salir de esa experiencia del cuerpo de dolor, del cuerpo de sufrimiento, que es algo que está muy metido en, a nivel de nuestra sociedad, a nivel de información que nos llega de los ancestros y de las culturas diferentes en las que vivimos. Entonces, pues estos jueves saludables siempre son jueves de celebración, donde nos abrimos a la experiencia de lo espontáneo, de lo que sentimos en cada momento que hay que transmitir. Entonces, eh, pues ahora, en este momento, lo más importante eh, que quiero transmitirle a través de este estado yue, que cultivamos juntos, este estado de autoconciencia, este estado de presencia, este estado de despierto, es que a través de ese observador, de esa conciencia que observa, ¿eh? vayamos observando las informaciones que nos vienen ¿eh? y siempre vemos la información ¿m? que nos permita transformar a esa información preestablecida. ¿eh? Digamos, el dolor ¿eh? tiene una serie de cadenas de pensamientos detrás ¿eh? que vienen unidos unos con otros. Por ejemplo, el, el tener un, una experiencia de bloqueo de chi ¿m? viene... Unido a la incertidumbre, y la incertidumbre tiene otro programa, otro programa de pensamientos. Y si nos manejamos solamente entregando nuestra experiencia, ¿eh? nuestro tiempo, dejando solo en el tiempo de la práctica ¿eh? nuestra, lo, lo que es nuestra experiencia de Chinen Chi siempre se va a quedar corta. Entonces, hoy me gustaría que pudiéramos integrar todos juntos ¿eh? el, el, el dar la información, el darnos la información cada vez que surge ¿eh? esa información del pasado. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que nos sirve para mantenernos en el momento presente? ¿eh? ¿Qué elementos es muy útil para estar presentes en el momento presente? el sonido en es fundamental, pero no solamente el sonido en. El sonido en nos ubica ¿eh? y nos despierta, nos permite darnos permite que nos demos cuenta de realmente quiénes somos. Cuando entramos al interior y decimos en, conectamos de inmediato con la tierra, con el cielo, con toda la naturaleza, conectamos con el campo de conciencia, conectamos con los seres maravillosos de todos los tiempos que han brindado y dado amor, un amor incondicional a toda la humanidad y a todo el universo. Y conectamos con el chi más puro universal. La fuente de la conciencia y la fuente del universo se fusionan y somos, somos partícipes activos de esa experiencia. Decir en nos despierta del sueño, del sueño y de la esclavitud en la que generalmente desarrollamos, desarrollamos la vida en la tercera dimensión. La tercera dimensión está signada por los sentidos, está determinada por los sentidos. Y la experiencia de los sentidos es una experiencia muy estrecha. ¿eh? Salirnos de la experiencia del, del solamente vivir la vida con los sentidos, ¿no? y entrar en la experiencia de ser, hacernos autoconscientes nos brinda la posibilidad de darnos cuenta de que somos seres universales, que la conciencia tiene la capacidad de unirse a todo, y que tenemos como seres de universo una experiencia de un ser verdadero eh, que, que es quienes somos que se está completamente unificado con todo. Cuando entramos en esa alta dimensión, en esa multidimensión de alta vibración, ¿sí? somos el ser verdadero, el ser unificado. ¿eh? Y en la experiencia del ser unificado, el campo, el campo se hace muy poderoso. ¿sí? En este momento todos somos protagonistas de este darnos cuenta, este darnos cuenta que realmente es la vida. La vida es darte cuenta de que es, es, eres algo más que este cuerpo. Que es realmente el cuerpo es una experiencia muy grande. Cuando nos fundimos todos, ¿eh? comienza el proceso de cambiar la información desde el ser pequeño ¿eh? que algunos compañeros graciosamente le llaman poco yo <ríe> que es el ser pequeño que funciona en ese mundo tridimensional con el mi mí, mi mí, mí, mío mío mío ¿eh? y que vive lleno de conflictos a, en cada instante de la vida cuando desde ese pequeño yo pasamos al yo soy, al yo soy amor, yo soy paz, yo soy alegría, yo soy gratitud, es, es nos entramos a vibrar en esa, en ese campo donde todos damos esa información, todos sembrando semillas ¿eh? de vida a favor de la vida y a favor de las leyes del universo. ¿Mm? Si hoy podemos llevarnos a casa y a cada instante de nuestra vida, la experiencia de ese, de ese de estar en el interior, estar en silencio y a la vez estar observando y estar abierta, despierta, ¿no? en presencia, si puedo observar, mi experiencia en la vida, si puedo escuchar a los otros desde este lugar y puedo hablar desde este lugar a los otros, y si cuando siento que se están generando pensamientos tóxicos que me llevan directamente al sumidero de la tercera dimensión, pues en ese momento... Digo, jaula, cambio la información, Jaula. Me dan una noticia, una noticia que desconfigura mi estado de bienestar. Cuando me la están dando, inmediatamente decir, jaola. ¿Eh? Jaola. Cuando me dicen, Pepe está enfermo, está internado, jaula. Estoy cambiando toda una serie de pensamientos y de acontecimientos que llegan a Pepe, al corazón, ¿eh? que llegan a toda su familia y que llegan también al hospital, y estoy cambiando mi percepción ¿eh? y, y estoy emitiendo información a través de mi conciencia, estoy cambiando, creando ese mundo nuevo. Y así con cualquier situación. Me resfrio, tengo que ir al dentista. Inmediatamente la información es. Mm, mm, mm, jaola. Todo es perfecto. Acepto todo lo que me toca vivir, pero voy sembrando ¿eh? toda mi vida, el mundo. A todas las personas, internamente voy sembrando amor universal, voy sembrando paz, voy sembrando calma, voy sembrando alegría, voy sembrando abundancia de chi. En esa configuración, allá donde voy, voy con el campo, con el campo de conciencia. Tengo un gran asistente universal y de conciencias humanas que están apoyando en nuestro proceso. Vamos a la práctica. Y creo, espero que esta introducción eh, reafirme algunas ideas con respecto a lo que es practicar Chinan ¿sí, Chikun. No? amplíe eh, esa experiencia ¿no? y que te propongas como un gran, un gran desafío el vivir en cada instante, a cada paso, esa observación y ese estado tan puro. ¿no? Porque recuerda que lo que tú consigues lo conseguimos todos y lo que consigue cada uno lo estamos consiguiendo, ¿eh? estamos sembrando para los demás, para nosotros, para el bien individual y para el bien colectivo. Así que bueno, pues a disfrutar. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. y recordamos celebramos este campo que es mucho más grande de lo que se ve este campo es el campo de Chinen Chikun. Despierto, donde la información se comparte. Mm. Mm. Decimos en, en el centro de la cabeza. Mm. Mm. Y cuanto más dentro vamos, mm. más suave pronunciamos el sonido. Mm. Mm. Mm. Cuanto más dentro vamos, más nos damos cuenta de que somos infinitamente vacíos, de que somos universo, mm. no hay límites. Mm. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Casi. Yo soy tú y tú eres yo. Pero en ti estamos todos y todos están en mí. Tenemos tanta confianza que nos relajamos y relajamos la intención. Mm. Relaja más la intención, mm. más. Aparca, suelta todo el control de la mente racional y lógica. Déjala descansar. Mm. Mm. Enseguida aparece la respiración desde la cabeza que está completamente siendo cielo hasta los pies que están completamente siendo tierra. Cielo, tierra y ser humano somos uno. El campo es muy poderoso. En el ahora todo cambia. Todo se transforma. Solo nos enfocamos en Mingyue, en la conciencia autoconsciente. La conciencia muy relajada. Observa el cuello. Cabeza y cuello se funden. Desaparecen todos los límites. Todo el sistema nervioso es una unicidad. Nuestra conciencia pura, nuestro corazón de bebé sonriente, ligero. Va a través de los brazos y hasta la punta de los dedos y todo se abre, todo se expande, todo descansa, se diluye. Vamos a través del pecho y la espalda alta. todos los órganos internos, todo es chi y no hay nada que esté separado. Todo el chi se mezcla y se funde, siguiendo a Min Yue, el chi universal, el más fino y puro siguiendo a la conciencia, penetra y se mezcla y transforma el chi interno, haciéndole abundante, muy fino y sutil, muy fluido. Mm. Mm. Vamos a través y todas las capas, desde la piel, los, las membranas, los músculos y huesos, tendones y ligamentos, todo el sistema endocrino, todo el sistema nervioso. Todo el sistema inmune está vibrando en lo nuevo. Se está renovando por completo. Cualquier pensamiento opresivo Cualquier pensamiento que genera tensión es solo chi. Y ahora observa que en la medida que vamos a través, todo el cuerpo se hace tan grande, la tierra va quedando pequeña. Entramos en otra, en la dimensión infinita del ser. Y seguimos yendo a través del abdomen, respirando, diciendo, muy suave, profundo. Todo se expande hasta que ya no hay ni dentro ni fuera los órganos internos permite permítete aceptar y amar este cuerpo qué pasa Pasando de la tercera dimensión a la multidimensión, la conciencia se relaja más y más. Mm. Sonríe, dice: ¿eh? Todos los órganos del abdomen son de puro chi y pierden los límites, y todo el chi del pecho se funde con el chi del abdomen. Todo entra en calma. Nuestro campo de completud ninjue de ese amor incondicional del universo. Va a través de toda la espalda. Y vamos sembrando la información. La información es un tipo de vida, es un tipo de chi. Yo soy amor, universal, ilimitado e infinito, inagotable, incorruptible. Yo soy paz. Una paz despierta. Escojo ser paz. Y ser paz es mantener mi estado. Es mantener mi corazón de bebé abierto. es estar segura y seguro de que nada ha de herirme. De que no es necesario herir a nadie. Yo soy alegría del fluir, del chi. Yo soy alegría de la abundancia. Yo soy la alegría de contar con el universo. Soy alegría en cada célula, en cada gota de mis fluidos. Yo soy gratitud, gracia gratis. Voy a través de las piernas hasta los dedos de los pies, las puntas que están allá abajo, fundidos siendo la tierra. El campo y el campo respira en el tanti en bajo sencilla y serenamente. Y vamos a permitir que nada se interponga entre lo que quieres para tu vida. Que nada se interponga entre tú y el universo. Nada se interpone entre tú y el universo, el pequeño yo ahora está dormido, tranquilo, no tiene nada de qué opinar, no hay juicios. Ninguna sensación se interpone entre tu corazón de bebé y el estado de bienestar. Ninguna sensación corporal, ni buena ni mala, es Tan interesante como respirar en el Tantien y darte cuenta. Ningún pensamiento. No peleas con ninguna sensación. No luchas con ningún pensamiento. No te peleas con la postura. No peleas ni atacas, no defiendes nada. Min la conciencia el observador, el corazón de bebé está en el Tantien. Suavemente vamos a elevar las manos de Chi sosteniendo una bola de Chi frente a el abdomen alto y conectando con todo el Tantien, el Tantien bajo, el Tantien medio. Pero min yo nuestra conciencia está respirando en lo profundo del Tantien bajo, en el palacio interior de la puerta de la vida. Creo que ya tenemos mucho chi y todo se unifica. Ahora abrimos y cerramos. Y damos la información de que ahora, ahora, todo cambia, definitivamente. Inhalamos y el chip penetra desde todas las direcciones directo al tan en bajo. Y al exhalar, nos relajamos más y más. Nada se interpone. Nada es peligroso. Estamos completamente a salvo. Completamente sostenidos, apoyados. Desde la más elevada dimensión. Todo se transforma en brillante, claro, muy fino. Minyue durmiendo sin dormir. Observa sin observar y deja que todo suceda por sí mismo. Mm. Mm. Quien quiera pasa de la experiencia sentada a la experiencia de pie. Y quien quiera seguir sentado o acostado también puede hacerlo. Con los pies al ancho de los hombros. Abrimos y expandimos, combinando con la respiración, oyendo más allá, lo que disfrutes más. Deja la intención relajada. Min Yue está en el Tan Tien. Seguimos a la conciencia. No nos preocupa el Chi. Naturalmente el Chi viene donde está la conciencia. Y el Chi, por resonancia, de la conciencia es muy fino y atrae el chi puro por resonancia el más puro del universo. Mm. En cada inhalación, el ser multidimensional de Chi, universal que somos, va penetrando a los niveles más profundos, todo ese cuerpo de chi gigante que somos ahora está completamente saludable. Completamente en calma. Confía plenamente en sus capacidades, confirma toda la información, Ningún pequeño yo de este campo cuestiona nada. Ahora, simplemente somos. Nos rendimos por completo a nuestra grandeza. mm Relaja jamás durmiendo sin dormir. Todo abre y cierra. Somos uno. Un océano de amor Si viene alguna liberación emocional, no te vayas detrás de ella, pero déjala fluir. Deja que salga. Ni yo observa. Sin juzgar. mm um. um. somos amor, mi autoconsciente, despierto. somos luz de amor, somos luz de amor, mi El chi de los órganos internos es ahora muy fino y puro, conecta con las puntas de los dedos de manos y pies. Si hay alguna reacción de chi, no dudes en sentarte. Relaja más, más, abre más, más. Somos bebotes y bebotas. Gigante, un gigante universal bebé. Muy flexible, muy puro, muy brillante. Somos fluidos, vacíos. Disfrutamos. Tú eres el campo y todos nosotros somos en ti. Mm. Min yuen, min men. Suavemente, vamos a quietar las manos, vamos a masajear la bola de chi, mm. y Considera que la bola de chi es, ¿eres tú? Eres todo el universo. Todo el universo masajea la bola de chi. Y al moverla suavemente, aún se hace más pura, más ligera más abundante y fluida. Suavemente vamos a elevar la bola de chi por encima de la cabeza. Al tiempo que deslizamos los pies al centro y si estás sentado directamente mantienes la posición, eleva los brazos. Si estás acostado, tranquilamente lo haces si no quieres mover los brazos lo haces desde Minyue mm. Conectamos con la más alta dimensión ese ser perfecto ese cuerpo de chi gigante ese corazón puro esa unicidad y desde ahí vertemos a la tercera dimensión, al mundo del cuerpo de Chi, que también es vacío, que también es universo. Vertemos toda esa abundancia, toda esa buena información todo ese amor incondicional para nosotros para nuestras familias para nuestros amigos vertemos y vertemos en la completud hasta fundirnos con la tierra las manos se funden con la tierra sin bajar el cuerpo y subimos otra vez. Al subir conectamos con toda la columna vertebral. Y se abren todos los espacios internos, la bola de chi se expande. Y ahora conectamos con el centro de la galaxia. El chimasino sigue a la conciencia. Mingyue, corazón puro de bebé, va a través y las manos siguen a Mingyue. A través de todo el espacio vacío de la cabeza donde el chi fluye completamente bien a través del pecho y la espalda a través del abdomen a través de Toda la columna vertebral y los miembros inferiores. Observa cómo el cuerpo es nuevo en cada instante y es nuevo, lleno de vitalidad, respondiendo a la información que hemos dado como un solo corazón. Y elevamos otra vez el chi. Cuando elevamos el chi, conectamos con toda la columna vacía. La ola de chi se expande por el centro y a la vez va entre las manos. Conectamos ahora con todo el mundo. Y vertemos el mejor chi y la mejor información para la experiencia en la tercera dimensión. Abarcamos la completud. Y atraemos el chi hacia el tantien bajo. Cubrimos tu chi. Las mujeres primero con la mano derecha. Los hombres primero con la mano izquierda. Vamos a hacer un masaje suave llevando, arrastrando el ombligo hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda y hacia abajo, conectando profundamente con la bola de chi, con mi men, con el tan tien. Nos hacemos el masajito de pie o sentados o acostados. Y podemos culminar sin culminar, que continúes haciéndote el masaje una vez que cerremos la sala, el campo sigue masajeando, todo el universo se sigue masajeando. Disfrutando, sonriendo, esta calidez es el in, la indicación de que ha cambiado el Chi. Circula, fluye y el Chi se ha hecho más abundante. El chi se ha intercambiado, se ha mezclado, ligero y lleno de buena información. Suavemente relajamos las manos o continuamos masajeando. Así vamos culminando el encuentro de hoy, despacito. Muchas gracias a todos. Cierro y abro micros. Hola.